Esta crisis es real y de una u otra forma nos ha tocado a todos. Es inescapable. Pero no es la primera vez que vivimos algo así y el universo aborrece el vacío. Por eso cuando algo muere, algo más nace. Yo soy Luis Carlos Flores y soy lanzador. Voy a mostrarte la fórmula exacta que me llevó a generar mi salario de todo un año en 7 días consecutivos. Un 1 en 7. Verás cómo esta fórmula está cambiando la vida de miles de personas que ahora trabajan 100% desde casa, sirviendo a cientos, miles, incluso a millones de personas en todo el mundo. La pregunta es, ¿quieres saber cómo? Bienvenido a la Masterclass 1 en 7. Porque ahora es momento de lanzar.